Buenos días. Buenos días. Esto fue el último que vimos, ¿verdad? ¿eh? Esta fue la última parte que nos, en la que nos quedamos. ¿No? Sí, yo no lo recuerdo. Sí, sobre cuando alguno fallaba el otro quedaba funcionando. Esto lo vimos, ¿no? Esta parte sí la vimos. Esta también, ¿no? Ah, okay. ¿Y este? Ah. Básicamente, este es el drive, ¿no? De el 232, que es el que está conectado aquí. Estos son algunas, este, algunos dispositivos que cumplen con este estándar. De convertirme la señal DTL a... Al estándar 232. Entonces habíamos comentado que el micro manda señales TTL. O de 0 a 5 volts. Y para poderme comunicar en el estándar 232. Yo necesito. Mandar señales de. Más 3. A más 15 y de menos 3. A menos 15 volts. Ya que ese es el estándar 232, ¿no? que es este que estamos viendo acá. Entonces, quien me produce ese cambio de voltaje, pues es este driver. Que si yo me quiero comunicar con otro equipo... Bajo ese estándar 232 o RS-232. Entonces necesito yo de este driver. Me puedo comunicar con el puro micro. Sí, así como está aquí. Pero siempre y cuando todo esto esté dentro de la misma tarjeta. Si esto está dentro de la tarjeta digital que yo esté manejando. Me puedo conectar ahí sin ningún problema. De esta forma. Y mandar mi nivel TL entre ellos dos, puesto que la distancia no va a ser muy larga. Pero si ya necesito yo hacer una conexión a mayor distancia, entonces la idea sería usar un estándar un de comunicación, ya sea alámbrico o inalámbrico. ¿no? En el caso del inalámbrico, habíamos comentado que el Bluetooth... Lo puedo ocupar para poder hacer ese tipo de conexión y con eso estaría garantizando una distancia mínima de, eh, de 10 metros. Puedo ocupar un módulo Ethernet también para poderme comunicar a través del Wi-Fi o de manera uh, cableada al Internet. O puedo ocupar un dispositivo también que se le conoce como ZigBee. a una distancia de 100 metros o hasta 62 60 kilómetros obviamente para eso yo necesito ya este antenas este de comunicación para poder lograr ese tipo de, de enlaces ¿no? no sé si habían escuchado esos elementos el SIGBI Yo no los sabía escuchar, bueno. Entonces, pues eso va a depender de, de, de, de cómo quieran ustedes conectarse, ¿no? El, en, en un dado momento. Y qué distancias quieran lograr. Entonces, pues por aquí les voy a mostrar ahorita estos, estos módulos. A ver, déjenme ver. ¿Qué serían estos? Vean cuánto cuesta, nada más un modulito. ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene ciertas características. Esto ya, se, ya establece un protocolo. Pero lo importante aquí es que como es compatible con la WART, yo solamente necesito ponerle aquí transmisión y recepción de mi micro y él hace todo lo necesario para poder este, hacer la comunicación. Y obviamente la banda de operación es a 2.4 GHz. Entonces. Aquí me dice ¿no? que puede ser compatible con la guard o SPI. Sin ningún problema. La distancia en este caso para este componente. ¿De cuánto es? ¿Dónde está? no me lo pone por ahí pero este es el más barato este debe ser el de 100 metros ¿eh? debe ser el de 100 metros entonces 100 metros este incluyendo obstáculos no me puedo yo comunicar Aparte de otros módulos que, eh, de estas mismas características que yo le puedo poner antenas y puedo lograr eh, mayores alcances. Este otro, es este otro método ¿sí? más pequeñito también, pero también me puede servir para lograr una comunicación del tipo serial de manera inalámbrica. Obviamente sale más barato, pero pues, la distancia es más pequeña. Entonces ya para comunicarme a mayor distancia, miren aquí están estos otros módulos. Ya tienen una antena y vean, están bajo un estándar RS-485. Ahorita vamos a hablar de esto, de 485, que es otro estándar de comunicación serial. Entonces este es otro tipo de, de módulos que puede hacer enlaces de comunicación serial. Y dependiendo del costo de ese módulo, pues va a ser la distancia también que puedan alcanzar. Hay un módulo que vale como 10 mil pesos, pero pues ya es para una distancia de 60 kilómetros. Y la particularidad de este módulo es que ya me ofrece muy buena protección y buen protocolo de comunicación para poder hacer el enlace entre dos módulos. Entonces el protocolo yo ya no lo genero en sí. Lo único que hago es mandarle mi dato de 8 bits a ese módulo y él se va a encargar de hacer todo en enlace ¿no? vean aquí hay otros ya con otro tipo de conectores para conectar las antenas y aquí me empiezo a dar cuenta que las antenas son de mayor ganancia y entonces puedo tener mayor distancia entonces, siempre que vayan a, a conectarse con el microcontrolador, hay que verificar que el módulo sea compatible con Bluetooth. Vean, acá tengo este módulo. Y ahí me da la señal TXRX, sea, este es compatible con, con Bluetooth. Con Bluetooth, con el microcontrolador, o sea, con la WART. Son más caros, pero obviamente su forma de trabajar en cuanto a su protocolo de comunicación... Pues es muy bueno y aparte de esto, pues están otros módulos, ya sea Ethernet, Bluetooth, depende de cómo se quieran conectar ustedes, es lo que tienen que verificar. Entre estos módulos Zigbee me sirve para hacer comunicación inalámbrica a mayor distancia. Entonces, normalmente cuando probemos nuestro microcontrolador de manera Física, si yo quiero probar dos micros, lo voy a hacer de esta forma. Los voy a calar directo manejando de 0 a 5 volts. Es decir, conecto un pin a otro pin directamente de los micros. Y en corta distancia verifico que se puedan comunicar los dos. Si la comunicación que haga funciona y todo y todo se está haciendo correctamente, entonces ya puedo proceder a separarlos y a decidir qué es lo que voy a usar si un módulo Bluetooth, un módulo de estos ZigBee o un módulo para hacer el enlace vía 232 siempre y cuando la distancia que voy a manejar sean ya más largas entonces tendré que poner ya mi módulo y entonces si utilizo cable o utilizo el estándar rs 232 pues yo sé que puedo alcanzar hasta 15 metros ¿no? No los puedo conectar ya directamente aquí el voltaje porque este voltaje se va a atenuar. Quiere decir que va a salir un pulso cuadrado y al momento de llegar al otro lado ya va a llegar muy atenuada la señal. Y posiblemente no la interprete correctamente el otro micro y eso sea que cause errores. ¿no? Si lo manejo bajo el estándar, este RS232, como se está manejando desde 15 a menos 15 el rango de voltaje, pues, tengo mayor voltaje, ya no son 5 volts, sino son 15 volts, y eso hace que yo pueda alcanzar mayor distancia. Pero si manejo ya un 422 o un 485, puedo alcanzar mayor distancia por la, la forma en que se están conectando los, los cables, en este caso, del, del sistema, ¿no? Bien, acá abajo vemos otro pequeño protocolo, que es el protocolo que hace este micro al ser el AT89S52. Les decía que la S era para programarlo de manera serial con la computadora. bueno, pues esto es la forma en que se haría a través de esa S. Tiene estas terminales, el MOSI y el MISO. Estas terminales me sirven a mí para transmitirle datos de manera serial al micro y poderlo programar. Entonces, en un lado el maestro puede ser la computadora y el esclavo puede ser mi micro que voy a programar. Lo conecto bajo este esquema y entonces puedo programar el microcontrolador. Cuando hablamos de la comunicación asíncrona es porque no dependo del tiempo. Es decir, un micro transmite cuando él se le pega la gana y el otro va a transmitir también cuando él quiera. No hay un tiempo que rija que tenga que estar transmitiendo la información. Cuando sea síncrona, entonces sí, debe haber ahí una señal de reloj con la cual se esté contando el número de pulsos. Y con cada determinado número de pulsos, yo puedo hacer la transmisión de mi mensaje. Entonces siempre va a estar en sincronía todo lo que se pueda enviar. Bien. Ahora, en la actualidad, las computadoras ya no traen el, el conector DB9 que en algún momento traían las computadoras. No sé si conocieron ustedes ese conector o lo alcanzaron a ver en alguna de las computadoras. Si se acuerdan, allá cuando estuvieron en la prepa o, o en la secundaria, no sé si vieron las computadoras, las conocían ya. Y conocían de este conector, o sea, este que está aquí. Este es el DB9, ¿sí? o este que les mostré ahí, que internamente trae el integrado, o los cables, ¿no? estos están aquí. Este tipo de conector venía antes en las computadoras, y eso me implicaba que yo podía hacer mi enlace SRS232. A través de este conector es que se conectaba el mouse en su momento. Ahora ya no lo trae, ahora lo que trae pues, es el, el USB, ¿no? Vean aquí este conector. Aquí nos damos cuenta que trae las terminales RX y TX. Y trae el módulo R, el MAX 232, es el equivalente. Entonces, a través de este módulo, el micro se conecta aquí, en señal TTL. Y a través de este módulo, yo voy a sacar un voltaje desde más 15 a 15. En un rango de 3 a 15 o de menos 3 a 15. Y con eso yo puedo alcanzar hasta 15 metros. Manejando ese estándar. Pero en la actualidad ya no tenemos esto. Entonces ahora lo que se está haciendo. Para poderme conectar a la computadora bajo el estándar. De la WART Es ese, este dispositivo. El FT232. Este FT232. Vamos a decir que es el original porque también está el chino, el CH340. Y si ustedes ya manejaron las tarjetas Arduino, en la tarjeta viene este dispositivo. FT232 o CH340, cualquiera de los dos. El chino o este que es el original. En su momento si usaron esas tarjetas y no se podían conectar o no las identificaba la, la computadora, era porque traía la versión china y había que instalarle el driver para echarlo a andar hace exactamente lo mismo, convertirme la señal de USB que tenemos aquí en este módulo a mi WART. Entonces, es la manera en que yo me puedo conectar a la computadora a través de la USB, pero hay un puente que es este dispositivo que hace el puente, el FT-232. Entonces, si, si en el caso de la tarjeta que estén manejando ya trae el microcontrolador y lo trae incluido. Pues ya trae una mala salida USB. Y se conectan directamente a la computadora. Pero en el caso de nosotros. Que tenemos nuestro microcontrolador solito. Y me quiero conectar a la computadora. Necesito de este módulo. Para poderme conectar. Entonces por ejemplo la tarjeta Arduino. Ya trae integrado ese módulo. Sin ningún problema. Ustedes solamente conectan su. Su cable. Y con eso tienen el, el enlace, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos uh, a ver si puedo mostrar esto. Aquí está. Aquí. Viene la comunicación ya hacia lo que es el puerto. Y aquí ya trae eh, mis módulos ¿no? de comunicación serial. Vienen incluidos. En el, cuando la tarjeta es china. Trae el otro driver. El CH340. Y ese es el que antes tenía problemas. Ahorita ya en la actualidad ya no tiene tanto problema. ¿no? A veces lo trae por la parte de enfrente. A veces lo trae por la parte de atrás en algunas tarjetas. Pero ya trae el en enlace para que se pueda conectar vía... USB, entonces ya ustedes se conectan de USB a USB, pero lo que están conectando es el microcontrolador a, tra a través de un módulo parecido a este, pero ya está integrado, entonces para esto me sirve este módulo, este módulo lo pueden también comprar, no son muy caros y son bastante importantes, esto se hace ahora porque en la actual, antes de estos módulos, cuando no se tenía este, este modulito y ya se tenían las computadoras USB, uno tenía que hacer un driver, o sea, un software, un programita ahí para que identificara la tarjeta con la que iba a trabajar. Entonces era más rollo estar haciendo el driver en la computadora para que reconociera mi microcontrolador y todo esto. Y entonces para evitar todo eso pues, se diseñó este puente y este es el que ha sido más, este, más usado por las facilidades que ofrece. Ya que no tengo que hacer ningún driver o a, ponerme a programar un driver. Para que reconozca mi tarjeta. Ahora ya lo puedo hacer de manera directa. Como se hacía antes con el... El, el 232 Que venía directamente... En la computadora. Entonces este driver es el que estamos usando ahora. Bien. Entonces a través del... Driver Max 232 yo implemento este estándar. 232. Lo primero que vemos en las características es que dice que no es diferencial. No es diferencial porque eso implica que cuando yo transmito una señal a través del cable y tengo más 15, se está haciendo referencia a tierra. ¿sí? Entonces la transmisión se hace con referencia a tierra. En los otros casos de RC232 y 485 me dice que sí es diferencial. ¿Por qué? Porque cuando transmito los mensajes, transmito yo a través de dos cables. Y no hay una referencia a tierra. Esto es parecido al USB. Si han abierto el cable USB. Se dan cuenta que hay dos cables. Uno rojo y uno negro. Que es el de voltaje. Y aparte vienen dos terminales adentro. Cuesta como más menos. Que es donde se hace la transmisión del mensaje. De manera diferencial. También por eso con el USB puedo tener. Distancias largas. El número de drivers. Me dice que nada más puede ser punto a punto. Con 4.22 puedo conectar hasta 10. Y con el caso de 4.85 puedo conectar hasta 32. En los modos de operación que ya hemos comentado, el 2.32 soporta tanto HALS duplex como full duplex. En cambio los otros dos nada más soportan lo que es HALS duplex. Es decir, comunicación de uno a la vez. Entonces yo puedo tener 32 módulos, pero se puede ir comunicando primero... Contesta uno y luego el otro. Contesta uno luego el otro. En cambio con 232 tengo esa opción. Y tengo la full duplex. También los microcontroladores tienen estas opciones. Half o full duplex. En cuanto a topología de redes me dice que solamente se puede conectar. En modo punto a punto. Y en los otros dos casos uno es multidrop. Y el otro es multipunto. Entonces, dependiendo cómo quieran ustedes conectarse, es el tipo de estándar que van a utilizar. Depende cuántos elementos tengan, qué distancia vayan a ocupar. En función de todo eso, ustedes tienen que decidir en qué estándar se van a van a usar, ¿no? Ahora, la velocidad es, en este caso, en las distancias para el caso de de 2.32 me dice que es 15 metros. Pero sin embargo para los otros me está diciendo que puede ser hasta 1.200 metros. Y las velocidades me dice en 12 metros y en 1.200 metros de cuánto es. ¿no? Mientras que en 2.32 estamos hablando de kilos. En el caso de de 4.22 y 4.85 en distancias pequeñas pues son altas velocidades a mayor distancia se cae obviamente la velocidad por la distancia es lógico pero sigue siendo más rápido que eh, 2.32 ¿no? entonces a través de estas características que nos marcan los estándares pues nosotros tomamos la decisión de saber de decidir, más bien, qué es lo que yo quiero usar. Dependiendo cuántos elementos voy a ocupar, a qué distancia me voy a comunicar, pues yo tendría que establecer qué es lo que voy a usar. Pero normalmente ustedes no deciden. Normalmente cuando llegan a una empresa ya está implementado ¿no? ese tipo de, de esquemas, de estándares, y entonces lo que hay que saber es una vez sabiendo el esquema del de estándar que están usando, pues documentarse para conocer las características del estándar. Aparte de estos, pues tenemos los FieldBus, el ModBus y ProfiBus, que son otros estándares que se emplean actualmente en muchas de las industrias que, que tenemos aquí en la región. Y pueden estar combinados estos tipos de estándares. Entonces, el más usado es el 485, que permite hasta 32 receptores interconectados. Entonces, ya con esto, yo puedo decidir que nada más alcanzo ese tímulo de componentes conectados y a una distancia de 1200 metros, por ejemplo. ¿no? Si eso es lo que requiero, pues este sería el estándar a utilizar. Obviamente, también tener en cuenta las características eléctricas que en un dado momento necesito conocer para poder saber qué tipo de cableado voy a ocupar ya que dentro de los cables cada cable que se utilice pues va a depender también tiene sus características si vas a usar un par trenzado si vas a usar un cable coaxial si vas a usar un cable de cobre si vas a hacer fibra óptica cada uno de esos cables tiene sus características. También que ofrecen ciertas ventajas a la protección del dato que uno vaya a ocupar. O pudiera ser una conexión inalámbrica. Entonces habría que ver en qué rango de frecuencias se va a operar. Si en el rango de frecuencias que es este, gratis, o sea que no se paga nada. O en el rango de frecuencias que se paga. Obviamente, si vamos a usar el rango de frecuencia donde no se paga nada, pues ese rango de frecuencia está bien invadido. Entonces, necesitamos proteger muy bien la información. Si vamos a ocupar un rango de frecuencia que es de paga, pues no hay ni tanto no hay tanto problema. Sin embargo, hay que ponerle un esquema de protección al, al, al dato, ¿no? Entonces, mi mensaje lo puedo proteger desde el punto de vista hardware o desde el punto de vista este, software, ¿no? En los dos puntos, tanto software como en hardware, el mensaje tiene que ir protegido. ¿Por qué? Porque ese mensaje va a ir creciendo en función del protocolo que ustedes en un dado momento utilicen para poder realizar la comunicación serial. Entonces, cuando ustedes transmiten un mensaje... Ya hemos quedado que el micro va a ponerles un bit inicio, los 8 bits de datos y un bit de paro. Vamos a manejarlo así. Inicio, dato y bit de paro. Y aquí esto ya me está dando 10 bits. Esto nada más es el puro, un solo carácter de 8 bits, eh? no es un, ni es un mensaje, es un solo carácter de 8 bits. Entonces, si ustedes quisieran mandar un mensaje, por ejemplo, la palabra hola a través del dato serial, ¿cuántos bits transmitirían? En total. ¿Cuántos? No, en total, transmitiendo la palabra hola, ¿cuántos bits transmitirían? ¿Cuatro? ¿Cuatro bits? Cada carácter es un carácter ASCII, ya lo habíamos comentado. Y un carácter ASCII es de 8 bits. Quiere decir que un carácter extendido ASCII sería de 2 a la 8. Estamos hablando de 0 a 255 caracteres. Entonces, yo cada carácter que transmita ocupa 8 bits. Entonces, ese carácter yo lo voy a poner en el bus y va a ser esto. ¿no? Esto me sería para mí la letra H. Si quiero mandar otro carácter, ¿qué tengo que mandar? Otra vez, bit inicio. Mi carácter y mi de paro. O sea que aquí sería la letra O. Si mando la L, otra vez, de inicio, mi carácter, mi de paro, y esto sería la letra L. Otra vez, vi inicio, mi carácter y mi de paro. Esta es la letra A. ¿Cuántos bits son en total? 40 bits, así es. Nada más para transmitir este texto. Estaría transmitiendo 40 bits. Estamos hablando que aquí este mensaje no tiene protección de nada. Simplemente los estoy sacando así como van. Si la comunicación entre los dos microcontroladores está cerca. Y estoy nada más conectando los dos micros para probar. No hay ningún problema. Pero si ya lo voy a transmitir a esto a una distancia mayor entonces las probabilidades de que se me pierda mi mensaje pues, son muy altas y que hay errores por la interferencia o el ruido que puede haber en el medio y ahí es donde entra la importancia de saber qué medio de comunicación voy a ocupar es decir, qué cable ¿Sí? y luego ya viene el estándar y luego viene el protocolo entonces si a esto yo le hago una protección como habíamos dicho de un CRC o una verificación por redundancia cíclica, pues en función del estándar que yo ocupa para ese CRC, va a ser el número de, de bits redundantes que yo voy a realizar. Entonces no, ya no serían nada más 40 bits, sino serían más bits en función del polinomio que yo ocupe para hacer esa redundancia. Porque eso va a depender. Del polinomio estándar que yo ocupe. Entonces esos 40 bits se pueden. Convertir fácilmente. En el doble o en el triple de bit Que yo transmitiría nada más para transmitir. Ese mensa mismo mensaje. Por la redundancia que tengo que. Que ponerle. ¿no? Entonces en función de eso. Es como yo puedo eh, este, proteger mi mensaje. Entonces, por ejemplo, si uso un, un polinomio de 16 bits, quiere decir que la redundancia va a ser de 2 bytes. Entonces, la palabra hola sería diferente porque tengo que mandar mi mensaje. Mi de inicio y mi de paro no lo quito porque eso lo pone el micro. Entonces, si esta es la letra H con su inicio y su paro, cuando el micro ejecute el software que genere la redundancia si es un polinomio de 16 bits pues entonces él me va a generar un, dos dos datos más con sus datos redundantes esto sería mi CRC o mi redundancia psíquica donde también el micro, obviamente, yo no, lo, eh, yo no lo pongo, lo pone el micro. Estos bits, inicio y paro, inicio y paro. Pero esto sería nada más para la letra H. Entonces, ¿cuántos bits irían aquí? En ese en la pura letra H, ¿cuántos se transmitirían? ¿Así como está? Die, diez, ¿no? No, 10 en este Este tiene 10 Pero este también tendría 10 Y este tendría también 10 Quiere decir que yo mandaría Cuando mande la letra H Mandaría 30 bits Cuando mande la letra O Mandaría otros 30 Cuando mande la letra L Mandaría otros 30 Y cuando mande la letra A Serían otros 30 O sea que en total serían ¿Cuántos? 90 90 son 4 ¿no? son 120 120 bits para transmitir la letra en la palabra hola y esos 120 bits van a viajar a través de un cable uno tras otro entonces si el mensaje va siendo más largo las probabilidades de que ese mensaje se interrumpa son mayores ¿Sí? Entre más pequeño sea el mensaje, pues se puede interferir menos. Pero entre más grande sea el mensaje, puede tener problemas de la comunicación. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Obviamente, este CRC lo que va a hacer es protegerme de mi mensaje en el aspecto de que si hay un error en cualquiera de los bits que se está transmitiendo de este carácter, si alguno de ellos se altera. Bueno, entonces estos dos bytes redundantes que estoy transmitiendo. Cuando llega al micro, ejecute la división polinómica que tiene que hacer para obtener el residuo. Si ese residuo de la división es cero. Quiere decir que no hubo error. Pero si en el residuo es diferente de cero. Entonces indicará que hubo un error en el mensaje recibido. ¿Qué bit se alteró? ¿Quién sabe? Pero él sabe que hubo un error porque la división con los dos bytes redundantes no está dando el resultado. Entonces, en ese momento, el micro que recibe el mensaje con error, pues tiene que volver a pedir una retransmisión para evitar, para que le vuelvan a transmitir el mensaje nuevamente. ¿no? Es cuando uno se entera de que hay errores a través de su mismo programa. Y ya tú puedes pedir, el, puedes pedir que otra vez se transmite el mensaje. Hasta que llegue correctamente. Entonces aquí estamos hablando de una redundancia de un CRC16. Pero ¿qué tal si es un CRC32? Quiere decir que serían cuatro bloques más. no Estamos hablando que serían 40 bits. Por cada carácter. Entonces serían en total 50 bits a transmitir por cada carácter. Claro, eso garantiza más que se detecte que hay un error en el dato que se esté mandando. Pero pues sería más largo. Serían 200 bits en total, utilizando un CRC32. O sea, un polinomio estándar de 32 bits. Entonces, es cuando más, más, más protección le tengo que dar a mi mensaje. Entonces muchas veces eh, hay que saber... ...trabajar el protocolo... ...ya hay protocolos estandarizados... ...obviamente como el TCP IP... ...pues ese ya está... ...ya no puedo hacer nada ahí... ...porque ya está establecido y me tengo que basar en ese... ...y ese se transmite a través de cable... ...y a través de alámbrico e inalámbrico... ...pero si nosotros vamos a hacer la comunicación... ...y no requiero ni un... ...basarme en ningún protocolo estándar... ...pues entonces... Tratar de evitar... Lo máximo que se pueda transmitir mensajes muy largos... Por ejemplo... Lo que habíamos manejado del, del ventilador... Yo tengo el trimicro acá... Y tengo esto acá... Si yo tuviera el push button de este lado... Y de este lado tengo el motor. La comunicación voy a ser vía cable, no TX, RX. Entonces, TX sale RX y TX al RX, sale RX. Y el común. Esto es entre dos micros y de, de distancia corta, lo puedo probar. En la misma tarjeta. Entonces un micro, le va a mandar la información al otro micro para que active las velocidades diferentes. Entonces en este micro yo puedo tener un display o un LCD. Y en este otro también, si así lo quisiera. Entonces yo digo, cuando prima el botón. Quiero que aquí me, me diga a mí que tengo velocidad 1. ¿Sale? Y acá también. ¿Qué harían ustedes para el, transmitir el mensaje? ¿O cuál creen que sería lo ideal para que aquí aparezca velocidad 1 y velocidad 1 también aquí? este micro le transmita a través del canal aquí el mensaje velocidad 1 y que este lo reciba y lo proyecte en el display eso es lo que podría hacerse ¿no? entonces yo agarro mi programa oprimo el botón y le mando el mensaje velocidad 1 y cuando detecte velocidad 1 que prenda el display y me ponga la activada la velocidad 1 bueno, esa puede ser una forma, pero a lo mejor no es la mejor porque ya voy a transmitir aquí cuatro caracteres, el número 1 es el que va a indicarme a mí que prenda la velocidad del motor y en bits pues estamos hablando que serían 10, 20 30, 40 bits lo que voy a transmitir Entonces, ¿qué sucede si nada más le digo, a ver, no me la hago de emoción? Y cuando yo oprimo el botón aquí. Cuando oprimo el botón. Se activa un 1. Y cuando detecta en mi programa que eso vale 1, aquí me mande velocidad 1. Y cuando yo transmite, nada más transmite el número 1 y cuando reciba el otro micro el número 1 en ese momento él a través de ese número 1 identifica y dice a ah, número 1 entonces manda a escribir velocidad 1 y con ese mismo 1 activo el motor 1 entonces nada más estoy transmitiendo aquí los 10 bits que corresponden a un solo mensaje si ¿Sí se ve cuál es la diferencia Sí, en el otro ocuparía más espacio, ¿no? Más mensajes. Uh -huh. Entonces yo los mensajes los puedo tener programados aquí. Y solamente los voy a sacar cuando reciba el número que quiero. ¿no? Entonces hago una comparación. Recibo el número 1 y pregunto en mi programa si es igual al número 1. Entonces mándame a poner el mensaje velocidad 1. Si es el número 2, mándame la velocidad 2. Y si es el número 3, pues velocidad 3. Y conforme mando poner el mensaje, activo 1, 2 o 3. Que es muy distinto a mandar el mensaje velocidad 1 y luego en el otro velocidad 2. velocidad, Lo puedo hacer porque puedo transmitir todos los caracteres. Pero eso, te, eso, eso lo que va a provocar es que en un dado momento pueda haber errores y que uno de los caracteres se pierda. Y sobre todo al que me interesa es este, que es el número que le va a decir al micro qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo puedo mandar un mensaje completo si así lo quiero hacer. Puedo escribir de un punto a otro punto y exactamente así como dijimos. Que me aparezca aquí y que me aparezca acá. Entonces en algunos casos a lo mejor sí es necesario hacer eso. Para saber que me están llegando todos los mensajes. Pero en otros casos como este del ventilador... No tiene caso transmitir todo el mensaje. si nada más transmitir un carácter que haga la diferencia para saber cuál es la velocidad que yo voy a activar. Incluso yo les dije aquí, por facilidad manden el 1 o el 2 y el 3. Pero en un dado momento dices yo puedo mandar el carácter asterisco. Que para mí esa sería la velocidad 1. Puedo mandar el carácter gatito. Que podría ser para mí ese la velocidad 2. Y podría mandar la coma. Y sería el número 3. Son tres identificadores diferentes que este micro va a estar vigilando. Y cuando él lo reciba, él ya sabe qué es. Lo que tiene que hacer. Si recibe asterisco velocidad 1, entonces activo velocidad 1 y mando el mensaje velocidad 1. Si recibo el asterisco, llego el, el gatito, entonces viene velocidad 2. Y mando a desplegar velocidad 2. Y si recibo la coma... Quiere decir entonces que va a ser la velocidad 3 y entonces mando el mensaje 3. Entonces vean que con un carácter X yo puedo hacer que el otro micro reaccione. Porque yo ya estoy haciendo la comparación aquí de qué quiero que haga cuando se reciban esos caracteres. Entonces muchas veces puedo usar caracteres que no se ocupen normalmente o que vayan a causar error precisamente para asegurar en un dado momento que no haya errores en la comunicación. Entonces Abusados cuando hagan ese tipo de comunicaciones. Ustedes son los que deciden cómo van a controlar su comunicación. Y qué es lo que van a transmitir. Para que se les facilite más. Entonces ya bajo este esquema. Una vez que ya probaste esta comunicación. Tú quitas los cables. Y entonces ya pones tu módulo Bluetooth. Si quieres. Y haces luego, luego, luego la comunicación. Como ya lo probaste cableado y viste que funcionó. Una vez poniendo el módulo Bluetooth debe funcionar exactamente igual. No debe haber problemas. Pero no se les vaya a ocurrir poner primero el, blu el módulo Bluetooth y hacer las pruebas. Porque entonces no sabes si está mal el Bluetooth. O está mal tu forma de, de programar. Lo primero es probarlo de manera cableado los dos micros. Y una vez probado que todo funciona. Ponle ahora sí los medios de comunicación que quieras. Ya sea lo que dijimos. Un módulo Ethernet, un módulo Bluetooth o un módulo ZigBee para poder hacer la comunicación entonces el problema ya se abocaría al módulo que a lo mejor no se conectó bien o que esté fallando pero ya sabes que tu protocolo de enlace está funcionando y entonces ya entraría a trabajar si es un bluetooth pues el protocolo de bluetooth lo, lo implementarían los modulitos pero tú ya estarías mandando tu mensaje correctamente igual puede ser eh, un micro pudiera ser el celular ¿no? que se te dé el enlace. Entonces, por ejemplo, en lugar de utilizar los push button aquí de tus físicos, en un micro podrías usar el celular. Vía Bluetooth le transmito al micro que tiene el otro Bluetooth con el motor. Y entonces en mi celular, yo primo los botones que quiero, los configuro y le mando la señal. Y va a ser lo mismo, le voy a mandar un 1 o un carácter diferente y ya está. Entonces, como todo es programado, ustedes físicamente en la pantalla, por ejemplo, del celular, tú puedes aquí poner el botón que se vea 1. Un botón 1, un botón 2. Pero cuando realmente oprimes tú el botón aquí, como está programado, tú cuando pones un 1, tú puedes mandar el carácter que quieras, porque tú lo estás programando. Visualmente se va a ver el 1, pero a lo mejor no estás mandando el 1, estás mandando un carácter diferente pero ese carácter diferente lo va a interpretar el micro como que es el número 1, porque así lo están ustedes identificando para que active la velocidad 1 y me despliegue el mensaje correspondiente a esa velocidad. No sé si se entienda esto. Ustedes, ustedes tienen el control de la programación y ustedes mandan los caracteres que quieran para que haga el micro lo que, lo que se tiene que hacer en base a lo solicitado. Bueno, preguntas... ¿Dudas? Profe. Dígame. Este, para utilizar, bueno, el módulo Bluetooth, ¿sugiere que creamos una aplicación para que pueda encender los push? No, no sé, para encender los push, no. Tú vas a generar el botón a través de la aplicación, ¿no? O sea, tú en el celular tendrías que hacer un programa para poder oprimirlo, el, el botón en el, en el teléfono. Y ya con eso, este, mandarle la señal al micro. Ay, ay, entendí. O sea, puedes hacer la aplicación, ¿no? A través de la, esta, el app Inventor, ¿no? Sí, que es más fácil de utilizar. Exacto. Entonces ya con él, tú puedes indicarle ahí, programar tres iconos con botones. Y ya con eso, este, puedes tú generar el, el, la activación de, de algo. Es lo que normalmente a veces se busca, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, vamos a ver. Esto, ¿no? A través del Alpepe Invento tú generas esto y aquí, por ejemplo, ahí están tres iconos con tres botones. Tú aquí le puedes escribir velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Y cuando se oprima ese botón, el celular va a mandar un carácter que puede ser el número 1, si no te quieres complicar la vida. El número 1 y el micro lo va a recibir. Nada más que hay que ver que ese dato sea en, ya sea que lo estás mandando en hexadecimal o lo está mandando en ASCII, para que el micro sepa bien en qué formato se está mandando el mensaje. Y se identifique. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el mensaje NASCII es un valor hexadecimal. Ese valor hexadecimal debe estar en el micro para hacer la comparación cuando lea el dato por el puerto serie y lo compare con lo que tú ya tienes programado. Si la comparación es la misma, pues en ese momento tomas la decisión de mandar a activar la velocidad. O lo que quieras hacer. Ya va a depender para qué quieras programar la, la aplicación. Es pues un ejemplo nada más, ¿no? Igual. En lugar de prender un ventilador, pues prendo la luz. Entonces aquí puedo poner lámpara de la sala, lámpara de la cocina, lámpara del baño, lámpara del, del pasillo, la, lo que sea. Y obviamente cada uno de esos va a tener un identificador. Ya sea que tú transmites un número o un carácter o un conjunto de caracteres para que el micro lo reciba y con eso él determine qué, cuál es la lámpara que va a encender. De acuerdo a, a las especificaciones que ustedes le establezcan al, al micro a la hora de tomar la decisión. No sé si queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, hay muchas, este. Al, al menos de manejando la aplicación esta, hay muchas, este, muchos ejemplos en la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Vean, nada más están produciendo los tres iconos. Ahí está. Los tres botones. Entonces, el mismo software los va llevando ustedes. Ustedes son los que le ponen el texto. Y ahí te va generando tres botones. Y esos tres botones van a generar un, un, un hardware. Ahí está. Vean la forma de programarlo. Ya te está diciendo la imagen del botón que le estás poniendo y, qué, y cómo se va a configurar, ¿no? Y obviamente ya también hay otras opciones que cuando primas ese botón, para el caso de nosotros, pues que lo transmita en un dado momento. ¿no? Y ahí ya puedes poner qué quieres hacer con esos botones. Igual, así como tú transmites, puedes recibir, puedes tener una ventanita donde puedes estar viendo este, la temperatura. Si quisieras monitorear la temperatura, por ejemplo, de, de algo, tú puedes tener una ventana aquí donde te esté viendo la temperatura. Ya sea que sea monitoreo continuo, o solamente cuando tú le pidas la temperatura que te la mande. El micro. Es exactamente lo que decíamos con lo del nivel del tanque, ¿no? Pues yo aquí tengo mi tanque cuando yo le un botón, dime, la, dime el nivel. Te manda a manda pedir la solicitud del nivel, se la regresa y te manda qué nivel tiene el tanque, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que se pueden hacer con este tipo de aplicaciones, que no es tan, tan elaborada la aplicación, ¿no? Sino es, es funcional. Ya si la quisieran elaborada, pues entonces sí habría que meterse a la programación este bajo Java para hacer más bonita a lo mejor la interfaz, al que le guste programar en Java y programar todo esto en Android, pues para tener una mejor presentación, porque esto no te da la mejor presentación, simplemente te da una presentación funcional que tú veas que puedes controlar algo con tu celular y con a, a un microcontrolador, ¿no? Y ahí estamos hablando de una comunicación del tipo serial. Entonces, todo este tipo de aplicaciones las podemos hacer pues con un microcontrolador en lugar de tener dos micros. O la puedo hacer con dos micros. Que al inicio, pues lo vamos a hacer así para que vean cómo se hace la comunicación con los dos microcontroladores. Entonces, ¿cómo hay que todo Porque esto es apenas la, la, la, el inicio de la comunicación. ¿no? Ahora hay que ver ¿Qué necesito configurar en el microcontrolador para poder lograr la comunicación serial? Entonces, dense cuenta que ya cuando se hace una comunicación serial, pues se entra a la programación de configuración del microcontrolador, a la configuración del esquema de hardware que se va a usar, medios de comunicación, qué tipos de cable, los protocolos que se van a utilizar, qué estándares se van a ocupar. Y en base a eso, logro la comunicación entre dos dispositivos. Entonces, son varias cosas a considerar cuando ya nos metemos a comunicación serial. Obvio, nosotros lo vamos a manejar aquí en corta distancia, pues no vamos a usar ni un estándar, ni un protocolo, sino simplemente que se logren comunicar los dos micros. Pero ya en condiciones más reales, sí requiero yo mmm, varias características y sobre todo estándares ¿no? sobre los cuales voy a trabajar. Bien, preguntas, dudas hasta aquí. No, oh, todo bien. Bien, pues entonces nos vemos el día viernes. Por un momento aquí lo dejamos. Okay, hasta luego. Vale, hasta luego. Que tenga buena hasta tarde. Luego.